hola cómo están bienvenidos a este nuevo video. bueno el día de hoy requiero ir al supermercado a comprar algunas cosas que nos hacen falta y aprovecharé para mostrarle eh, algunos precios para que ustedes puedan hacer el comparativo de cuánto cuesta aquí y cuánto cuesta en méxico o de donde nos estén viendo y bueno pues aquí salimos de casa para caminar hacia metro aquí ya estamos en una de las avenidas eh, más concurridas no sé si sea principal pero si sí hay mayor movimiento y bueno ya estamos a... yo aún no tengo mi pase por mes, porque no lo voy a estar ocupando siempre entonces requiero recargarlo bueno, aquí recibe las monedas aquí los billetes y ver, déjenme acordar por qué así, ah, aquí da la opción de monthly pass day pass o card. yo escojo ah. el de day pass entonces me dice que el monto es de 10.50 y la ventaja de este es que puedo usarlo todo el día y no importa la zona en la que viaje Y entonces ya, me pide que pague. Aquí pongo el billete. Y aquí echo las monedas. Entonces ya me pide que lo vuelva a pasar. Y por aquí sale mi ticket. Y bueno, pues ya, es todo. Después aquí ya puedo pasarlo <tose> Aquí viene eh, sobre esta misma línea o carril pasa. Ah, de hecho ya va llegando. Y ahí dice que en un minuto. <ríe> Aquí viene la Expo Line. aquí no hay como un tablero un de conductor. no hay un conductor, entonces aquí podemos ir hasta el frente y ver o simular como si fuéramos los conductores del medio realmente el video para mostrarles los precios que tienen aquí comparados a los no sé, de otros lugares. Ya estoy, bueno, ya llegué a Metro Town, aquí es donde voy a pasar al Palma. como les había mencionado hay que pasar la tarjeta cuando se entra y cuando sale y aquí dice que expira el 7 de agosto bueno, aquí está más transitado este es de la plaza que les comentábamos que nos ha tocado ver intentos de robo y es una de las transitadas que hemos visitado. Bueno, aparte porque aquí se encuentra de todo, tanto comida, ropa, despensa, casi todo está aquí. Y además hay una terminal de camiones. Aquí salen diferentes frutas Ahí. Aquí es donde hacemos nuestras compras Quizás hay lugares más económicos Aquí es donde nosotros hemos estado viniendo Y... Aquí compramos pues nuestras despensas ¿Sí? Les voy a dar un recorrido. Aquí está el área de belleza. Bueno, aquí las creo que son sombras, no sé. Dice ilumina. ¿Qué son? Bueno, aquí hay diferentes colores de barroñas. Bueno, las esponjas de baño cuestan 3 dólares. Esto es $7.97 Esencias $8 dólares Toallas femeninas Casi $5 dólares Ahí Hay de $11 y de $8 Ok Repárenme ¿Qué le llamamos? desodorante 5 dólares oh, oye este huele, huele delicioso y este cuesta 2.97 jabón para baño este es como que el área unisex aquí está el de los hombres este es el que nosotros hemos estado usando y deja la piel bien suavecita y huele muy rico y se cuesta $4.68 dólares el paquete cuesta $8.97 y trae ocho piezas los tintes de cabello 9.98 como está muy fuerte el sol venden diferentes bloqueadores y estos cuestan 8 dólares esto sería como que un mini tour ropa de 5 dólares vamos al área de, de despensa nos hace falta este pollo y es lo que venimos bueno, vine hoy yo a comprar pepinillos en $3.47. Pues el agua es muy económica. Este paquetito de 24 botellas cuesta $2.77. Está muy económica porque pues el agua es gratuita aquí. Entonces no hay necesidad de comprarla, al menos aquí... Vayan a salir o algo así. Algo similar que podemos encontrar allá es la Carnation. Oh, que es esta. Y esta cuesta 1.77. El dólar está entre 14.50 y 15 pesos. No vi en cuánto está el día de hoy. Pero en eso está. Este es harina de trigo, son 2 kilos y medio por $3.97. Azúcar. Ah, bueno, algo así. Es... Creo que esta es, es moscabada, no estoy segura. Bueno, como para glaciar, $2.97 y kilo. Aquí están las abritas, que aquí son y dice que son una cuesta 3.17 o llévate 3 por 8 dólares también están los chetos bueno los chetos es este de hecho todos están así llévate 3 por 8 las salsitas tostitos cuesta 3.27 Estos chicles son deliciosos Una tía me regaló unos y Están riquísimos Galletas Oreo Cuestan $2.97 Y son como Son pocas galletas Bueno, es un paquete de 303 gramos Pero están muy ricas y bien. Venden las pizzas, 2 por 9 dólares. Bueno, aquí también hay un poco de semillas, plátanos deshidratados, 3 dólares, cacahuates, 3 dólares. Y ese es como pepita pelada, 3 dólares. Bueno, de hecho, todo lo que ven aquí. Cuesta casi 3 dólares Excepción de estos No sé qué sea Oriental Rice Mix Eso cuesta 2 dólares Gomitas 2 dólares Maíz 3 dólares Oh, toallitas Lyson para desinfectar 300, 300 ay, perdón, 327 huelen muy rico esas azules y si sí sirve Lyson el maestro limpio 397 es un litro $17 ah, Está súper bien, creo Bolsas para la basura Nosotros compramos Estas, creo Para composta y fueron $11.27 Papel de baño Cuesta $15.98 Con 12 rollos El Ultra $3.38 Con 8 rollos el Charmin, 12 rollos, $14.97. Y el de 18, $20.77. Jabón. Bueno, estos son 4 litros y medio casi. Y cuesta $9.97 dólares. Este es de 4 litros igual. Y cuesta... 12.73 es un poquito más caro. Y había otros. No este es el type, que parece. Este cuesta 10.47 y son 4 litros. 10. Aquí están como las perlitas aromatizantes. 11.68. Son de Downey. 6.97 de un litro. Este sí he visto que es un poquito más caro porque tan solo este es de 2 litros y cuesta 13 dólares lo que cuesta de los de allá. Un poquito, bueno, este cuesta 18, trae como un blanqueador, son 4 litros, perlitas, 25 dólares, y este es el suavizante. Este cuesta 8,97, 6,97. 5.97 y 7.97 ok, pues el huevo rojo está en 6.25 y trae 2, 4, 6, 8, 10 12 12 piezas mm, creo que el kilo trae 18 me parece que este sería más o menos lo de un kilo o algo así y este dice que está en 5,77. Margarina, 3,97. 3,17. Y. cuento De 907 gramos. La leche. Nosotros compramos esta. Cuesta 4,49. Son 2 litros. Creo que es pesada no sé. Esta cuesta $3.58, no sé cuál sea la diferencia, aquí hay otra, $3.98 de 2 litros, Esta de chocolate $3.94. jugo de sandía, limonada y té, té verde jugos de naranja 5.97 con 2 litros 63 activa el paquetito con dos. 368, el loico 397 o 3 por 10. Queso 847. Todos estos son quesos. Filadelfia. El original, 367 crema 327 medio litro bueno aquí carne. este son para brochetas 8 dólares el salmón estos son 345 gramos y cuesta 1137 carne molida dice que son dos paquetes por 12 dólares y este es el pollo que usamos bueno, este cuesta 11 dólares y es un kilo 384 la pechuga un kilo 368 cuesta 19 dólares este es un kilo 342 cuesta 18 dólares y son 2, 4 12 músculos músculos, muslas, perdón eh, este, sin hueso y sin piel entonces este nos vamos a llevar dos. las piernitas de pichón 7 dólares parece 13 dólares o 12, dependiendo del peso. Aquí ya viene cortada, carne molida, 1 kilo 48 gramos, 7.32 dólares, En este 12 dólares, 348, es un 8.37 la verdad es que hay muchísimos productos. O sea, hay diferentes marcas. Pero en su mayoría están sí, dentro del rango. Esto es jamón, creo. 5 dólares. El pollo rostizado. Aquí podemos comprar pollo rostizado. Esos son los precios. O oh, aquí le puesto más. Y de eso... Ese cuesta 8.47, que sería uno como estos. El pan tipo Pimbo wonder está en 2.67, este es el integral, que es blanco 1.67. Aquí hay otro que es integral, que es Ray Ballon, 1.57. Tortillas, creo que estas son de harina. Bueno, no sé, es como para. tan diferentes. Bueno, las que hemos llevado son como estas. Esa que es tortilla original. Esta cuesta 2.97 dólares. Pero había otras que no llevamos. Déjenme de ver si las encuentro. los limbolos 2.44 y, y estos 3 por 6 dólares no que creen que al parecer no hay tortillas en las que hemos llevado 3 dólares Y bueno, aquí en verduras, pepinillos, 88 centavos. Pero, oh, creo que cada uno. No estoy seguro. Sí, creo que es por pieza. Aquí el jitomate, 1.47. Este dice que está producido en Canadá y ahorita vamos a encontrar el de México. Así, ah, este es el de México. Cuesta 1.97. Oh, 4.34 Tomate 10 4.97 Según es orgánico Y vienen 4 piezas están muy ricos, están cremositos. El lima-limón, 2.47. El melón, 2.97. 4.97. 1.98, 2.27 y 3.97 Hay diferentes manzanas El durazno, 1.97 Y la pera, 1.97 Cualquiera de los dos Muy bien, muy bien. la pasa bueno no no es igual a pasa es igual nada más creo 2.97 papaya 1.97 o 4.34 kilo aquí ensaladas ya hechas Mango 1.87 la pieza. Kiwi 77 centavos. Ah bueno 77 este y el paquetito Y Aquí está. El aguacate por pieza 1.87. Limón. 47 centavos Creo que este es por pieza Porque no tiene el precio por kilo Plátano 66 centavos O oh, el kilo 1.46 Brócoli El paquete con tres piezas cuesta 4,97. Y viene uno para Este cuesta 3,97. Bueno. Y esta este. Aquí hay... ¿Cuál es el Jalapeño dice y este cuesta 3.47 el paquetito. Este cuesta igual, bueno, 3.97. Aquí está este. 1.58 Bueno, 58 centavos o un kilo 1.25 4.47 paquetito de red con 2, 4, 6, 7 piezas es orgánica cebolla 1.97 semillitas estos son los precios de algunos productos, no son de todos, pero si ustedes quisieran saber de alguno en especial, escriban en los comentarios y nosotros lo investigamos, se los mostramos. Espero que este video les sirva de referencia de más o menos cuánto cuestan las cosas, cuánto podrían gastar en su despensa. Gracias por ver este video. Saludos a todos los que han comentado, los que nos están siguiendo en nuestro canal. Que tengan excelente día.